Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy continuaremos con la parte número 3 del curso de trigonometría. ¿Qué veremos? Definición de transformación trigonométrica, transformaciones del seno y coseno con identidades trigonométricas y por último ejemplos de aplicación. No siendo más, comencemos. Definamos qué es una transformación trigonométrica. Se le conoce a la transformación como factorización trigonométrica y consiste en expresar mediante un producto una determinada suma o diferencia. Para ello pues vamos a apoyarnos de las identidades de suma y resta. La función seno tiene esta identidad seno de a más seno de b es igual a dos veces seno de a más b sobre 2 que multiplica a coseno de a menos b sobre 2. De igual forma, seno de a menos seno de b es igual a dos veces seno de a menos b sobre 2 que multiplica a coseno de a más b sobre 2. Estas identidades es importante, genios que la anoten para que la tengan allí a la mano. De igual manera también tenemos la función coseno coseno de a más b es igual a dos veces coseno de a más b sobre 2 que multiplica a coseno de a menos b sobre 2 y cuando es negativo se ya no es coseno sino con la función seno. Es pues para que lo tengamos en cuenta. Menos 2 seno de a más b sobre 2 que multiplica a seno de a menos b sobre 2. Vamos a desarrollar algunos ejemplos de transformaciones trigonométricas. Ejercicio 1 seno de 3x más seno de x, entonces vamos a aplicar la de suma, importante tener en cuenta lo siguiente, siempre a va a ser el ángulo o el valor mayor y b va a ser el menor, entonces para que tengan muy en cuenta esto, entonces miren que acá está seno de 3x más seno de x, quiere decir que este es el mayor, aplicamos esta identidad y vamos a cambiar la a por 3x, y la b por x, nos quedaría de la siguiente forma, dos veces seno de 3x más x sobre 2, que multiplica a coseno de 3x menos x sobre 2. Efectuamos la operación, 3x más x y 3x menos x, y esto nos da 4x, y aquí daría 2x. Podríamos simplificar esto, entonces al simplificar nos va a quedar 4 dividido 2 y 2 dividido 2, esto nos daría seno de de 2x que multiplica a coseno de x. Lo único que hicimos fue cancelar. ¿No olviden que? Simplificamos el 4 con el 2 y el 2 con el 2. Este sería el resultado de esta transformación. Entonces, siempre que tengamos una suma de senos, procedemos a la multiplicación de estas dos funciones para que nos dé este resultado. Veamos un siguiente ejemplo seno de 7theta menos seno de 3theta sobre coseno de 7theta más coseno de 3theta. Entonces aplicamos la diferencia de seno de a menos seno de b y lo mismo lo hacemos con coseno, coseno de a más coseno de b aplicamos también su identidad. Entonces vamos a reemplazar esto en esta parte de arriba y lo del coseno en la parte de abajo. Entonces, nos queda de la siguiente forma, reemplacemos primeramente lo de arriba 2 veces seno de a que sería 7 teta, menos b que sería 3θ y lo mismo quedaría acá, coseno de 7 teta más 3θ, todo esto dividido 2. Hacemos lo mismo, pero ahora ya con el coseno vamos a reemplazar esto en la parte de aquí abajo. ¿En qué se nos convierte? Nos quedaría aquí, 2 coseno de 7θ más 3θ sobre 2, que multiplica a coseno de 7θ menos 3θ sobre 2. Efectuamos la operación que hay acá, 7 menos 3 y 7 más 3. 7 menos 3 nos va a dar 4θ y 7 más 3 nos va a dar 10θ, entonces nos convierte a lo siguiente. 4θ, 10θ y lo mismo va a pasar acá, 10θ, 4θ. Se pueden simplificar, al simplificar esto, tendríamos 2 seno de 2θ, no olviden que lo que hicimos fue dividir 4 entre 2 y lo mismo acá, 10 entre 2, por eso nos da 5θ y acá nos da 2θ. Ahora bien, si ustedes ven, se repite tanto el 2 como el coseno de 5θ, podemos cancelar coseno de 5θ con coseno de 5θ y el 2 y el 2 también se irían, quedando solamente seno de 2θ sobre coseno de 2θ y si recuerdan bien, seno sobre coseno nos define la tangente, o sea que esto va a ser igual a tangente de 2θ. Este sería el resultado de este ejercicio. Aquí terminaríamos con este ejemplo. Con esto daríamos por concluido la parte de transformaciones trigonométricas. Y la próxima semana continuaremos con lo que tiene que ver con ecuaciones trigonométricas. Vamos a ver ecuaciones de 2 por 2 aplicadas a la trigonometría. Va a ser muy bueno, así que no se lo pierdan. Genio, espero que hayas llegado hasta esta parte del video. Te voy a explicar en qué consiste el sorteo y cómo puedes participar en él. Estos son algunos de los premios. Participas por un MOOC como este. El cual dice, aquí toma un estudiante de Danzde. De igual forma, también puedes tener el cuaderno personalizado y un buen lapicero para que tomes apuntes. Y si quieres llevarnos en cualquier momento, puedes utilizar también nuestra camiseta personalizada. Ahora bien, también... Puedes tener clases conmigo o también clases virtuales con docentes de la escuela Danza en Educación. ¿Cómo participas en el sorteo? Muy fácil. La imagen que voy a poner en este momento, esta imagen deben compartirla en Instagram, etiquetar la mayor cantidad de personas y mandar un pantallazo al correo que aparece en la parte baja del video. Y también se deben compartir dos videos del canal de YouTube en Facebook. Se sacan pantallazos y se envían al mismo correo como se hace con Instagram. Ese sorteo se desarrollará en dos semanas, es decir, el 5 de diciembre. Y habrán cinco ganadores. Así que no dejes de participar, que tienes dos semanas para hacerlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Si te gustó mi video, no olvides de dar.